Tenemos la pregunta 8 La pregunta 8 dice ¿Cómo abordaría usted como legislador el tema haitiano? Mira, ese, el problema haitiano es ancestral es un problema de carácter histórico Cabe destacar de que de quien nosotros nos independizamos no fueron de los españoles fueron precisamente de los haitianos una sociedad que estaba muy muy desarrollada en, en aquel tiempo más desarrollada que nosotros por eso, por eso tuvieron el control de nuestro país durante, durante 22 años yo creo que nosotros debemos hacer conciencia de la dominicanidad cada día y internalizar en cada uno de nuestro cuerpo, en nuestra sangre, que aquí hay una República Dominicana y que esta República Dominicana nosotros debemos defenderla en cualquier terreno. Creo que es el, la única isla del mundo que tiene dos países con culturas y formación tan diferentes. No hay forma, no hay forma alguna, de que un dominicano en condiciones normales pueda ni tan siquiera comunicarse con, con un haitiano. Entonces hay que deslindar siempre nuestra soberanía, hay que deslindar siempre nuestra dominicanidad y preparar preparar a las, a las generaciones, a las que están y a las futuras generaciones en función de eso. Porque hay un principio que lo narbolan los haitianos. Ellos dicen que esta isla es una e indivisible. Y es verdad que desde el punto de vista estructural es una e indivisible. Pero desde el punto de vista de lo que son los países con tanta diferencia, nosotros debemos deslindar eso y defender nuestra dominicanidad y defender nuestra soberanía. Así es, tiempo.